Entrevistamos a José Félix Liza, viticultor en la denominación de origen Rioja. Nos contará su experiencia con el catálogo de Ascensa en sus viñedos. Hola José Félix, buenos días. Agradecerte este tiempo que, que nos has dedicado y sobre todo desde Ascensa valoramos positivamente poder compartir tus conocimientos y saber qué productos has aplicado en tu, en tu viñedo. Pues Jorge, yo de Ascensa llevo gastando ya varios años los productos, y la verdad es que, que en todo este tiempo veo que funcionan bien. He usado desde herbicidas, fungicidas, bueno, toda la gama que tenéis, hasta nutrientes para, ya para maduración, vamos, lo que, lo que es la gama completa. Una de las principales enfermedades que atacan los viñedos es el oidio y este año ha estado presente en vuestras explotaciones. ¿Qué productos has utilizado de Ascenza para combatir esta enfermedad? Yo, por ejemplo, antes de, de usar centinela, usé el azupec, porque cuando empieza a brotar la viña es muy importante aplicarle azupec, porque te hace ácaros y te hace ovidio Luego ya cuando tiene un tamaño, pues vamos a ver, tipo, tipo este pámpano que tengo en mano, pues eh, apliqué el, el centinela, que es un IBS, que va muy bien. Y siguiendo con este tema, ya cuando el racimo empieza ya después de la floración, que es una época complicada, la verdad, pues me tiré al flecha la flecha porque es una astrobulina y, y se consiguen cosas muy buenas. Un aspecto muy relevante es el control de las malas hierbas, evitar esa competencia de las malas hierbas en, en nuestros viñedos. ¿Qué herbicidas del catálogo de Ascensa estás utilizando? pues Llevo ya varios años usando Moicán y Register. Alterno un año con uno y otro año con otro, porque lo que controla uno... El otro no. Entonces, si haces una alternancia, tienes una persistencia en lo que es en, en el hilo de las cepas. Como el hilo no se mueve, pues se va quedando ahí. Y entonces el control es muy bueno. Eh, como efecto antiestrés, ¿qué te parece utilizar alga, green viña después de, de una helada intensa? Las heladas son complicadas. Y todo lo que le aportemos es beneficio. Las algas, como todo el mundo sabe, lo que hace alaba, alaba es regenerar la vegetación y que haya una fluidez de savia. Entonces, si la aplicamos después de, de un colapso de una helada a, a las yemas que hay le aplicamos un alga green, pues es fenomenal. Tú decides Ascensa porque eres imparable.